Evidentemente, todo lo que ya sucedió antes del diluvio, porque ya había una conexión igual en todo ello. Pues sabiendo todo esto, vamos a entrar un poco en precisamente, bueno, esta ilustración creo que es muy gráfica, porque es una, un poco una mezcla de todo lo que hemos estado viendo. Por un lado, la constelación de Orión, o, o como diríamos, la nebulosa de Orión, mejor dicho, y alrededor vemos aquí unos cuantos símbolos, ¿verdad? Eh, ya veis que además, si miráis más lejos aún de estos círculos que se van ampliando, son las constelaciones que dan uh, la idea de lo que termina siendo el Zodíaco. Y a la derecha vemos Adam Katmon y un dibujito, una conexión entre la nebulosa de Orión y una glándula pineal, en un ser humano y donde está el trono de Dios. ¿Todo esto eh, tiene base bíblica o es, en verdad, base satánica? Una vez más, vamos a ver cómo las cosas de Dios, Satanás que las conoce, es muy hábil, dando una serie de matices que son muy correctos, pero que evidentemente lo lleva todo a su terreno. Si entramos en esta sección sobre la Cábala, nos hablan un poco de qué, qué es Adam Kadmon, el hombre primordial. Por Adam ya automáticamente entendemos Adán, ¿no?, el primer hombre. Pues vamos a ver cómo precisamente el árbol sefirótico se divide en diez sefirots, en diez palabras, que cada una es una clave para una serie de cosas. Uh, precisamente se habla de que este hombre está enraizado precisamente en este árbol. Mm, si vamos directamente al, a este apartado donde nos dice este resultado es la existencia del mundo denominado Adam Katmon, hombre primordial y raíz de las diez sefirot. Como veremos más adelante, la revelación de las diez sefirot se produjo en el mundo de la emanación que es el último nivel del mundo del hombre primordial. De hecho, aquí nos estamos refiriendo solamente a la raíz de la Sefirot, o sea, al concepto de la Sefirot. Y luego nos va diciendo, «Después que el CAF entró, se revistió en el régimo, todo el espacio se llenó de luz infinita, que es la luz del hombre primordial, el Adam Katmon. Es como un árbol que llena el espacio plenamente desde abajo hasta arriba. Y todo lo demás son sus ramas» las que son también nutridas por él. El adam Cadmón es el árbol, por tanto, el hombre es el árbol. Y la Sefirot, sus ramas. Las Sefirot son las vestimentas del adam kadmon y él se reviste de ellas. El hombre primordial es el alma de la Sefirot y su interioridad. Luego aquí nos habla ya de una serie de connotaciones de cinco etapas y muchas otras cosas. Una vez más o menos ya sabemos por dónde va esto, ya veis que tampoco me gusta entrar en estas cosas, eh, sí que vamos a este apartado donde una vez más eh, se nos hace una correlación entre el mundo de los sentidos y Adam Kadmon. El Olam Afrudim es el mundo de la emanación. Aquí se encuentra la raíz de la multiplicidad de los seres creados con sus cualidades específicas tanto en el mundo inanimado como en el vegetal, el animal y el humano. Los mundos de la visión, reya, audición, shmia, olfato, reaj y habla, dibur, ya hemos mencionado que existen mundos superiores y más excelsos que el mundo de la emanación. De todos modos, nosotros intentamos estudiar solo referente a la raíz del mundo de la emanación, dicen aquí. Y una vez más nos hablan sobre audición, olfato, habla, etcétera, etcétera. Cuando hayamos visto todo esto más o menos, vamos a entrar precisamente en quién era este Adam Kadmon. Adam Kadmon proviene de esta palabra en hebreo que veis aquí, que a su vez eh, también tiene connotación del arameo, hombre de la tierra, significa hombre primordial. En los textos cabalísticos comparables al antrofos del gnosticismo, ¿Os estáis dando cuenta de que hay un paralelismo entre el gnosticismo y la cábala también? Sin embargo, en cábala luriánica, Adam Kadmon tiene un estatus más elevado, equivalente al Purushua en los Upanishads. En la síntesis, es la síntesis del árbol de la vida que emana de la Insof. Ya veis que todos son lenguajes de palabras que mayormente desconocemos, ¿no? Si no, si no sabemos el lenguaje del pueblo hebreo, ¿no? Pero... Miremos este detalle. Gnosticismo tiene cosas totalmente comparables con asunto cabalístico. ¿Sabéis? Eh, remarco esto porque hay personas que me escriben desde el mundo gnóstico creyendo que estas cosas no tienen nada que ver y que la cuestión gnóstica en verdad es un conocimiento muy elevado que nos lleva a lo máximo y no saben que todas estas connotaciones y enseñanzas son tergiversaciones de la verdad que llevan al mundo satánico, tal como hemos venido mostrando a través de todas estas conferencias. Por tanto, asuntos cabalísticos, evidentemente, al igual que cosas que pueda tener el gnosticismo, tendrá partes de verdad que evidentemente estarán mezcladas con un gran engaño. Y mirad, precisamente, eh, aquí tenéis ...una portada de un libro de numerología y cábala. Son libros que son muy vendidos. Uh, hay de, de muchos autores distintos. Pero aquí os he cogido precisamente... ...esta portada... ...porque ya veis que hay una correlación entre numerología y cábala. Tantas veces hemos hablado de por qué el atentado en el día 11... ...por qué el Papa cuando hace algo es en, en tal... ...entendéis, ¿no? Pues porque todo tiene una base cabalística. Y numerológica y además, como era de esperar todo esto está extraído de la ciencia divina y manipulado y llevado al sector satánico esto es la estructura de un árbol sefirótico y ya veis que tiene precisamente 10 números dentro de estos círculos formando cierta forma geométrica por eso se le llama el árbol sefirot, según la cábala la sefirot numeraciones en idioma hebreo, plural de sefira, son las diez emanaciones de Dios a través de las cuales se creó el mundo. Esto cuando lees Génesis no lo ves así, ¿verdad? Pero ellos, en cambio, extraen todo esto. De acuerdo a la tradición cabalística, Yahvé contrajo su luz infinita en lo que se llama en hebreo sim-sum y creó cada una de estas sefirot. El diagrama de las sefirot es el árbol de la vida. Un sistema de relaciones intersimbólicas místicas que, para el ser humano, tienen la función de ab abrir el acceso a las capacidades escondidas de la psique. Bueno, creo que esto ya es bastante claro en sí, ¿no? En definitiva, es un sistema de teosofía práctica. Estos círculos son las 10 sefirot sagradas, y las líneas que los conectan entre sí representan los senderos, cuyo número es el de... 22. Ya empezamos, ¿eh? El 22. 11, 11. Cada una de las sefira es una fase de la evolución. En el lenguaje de los rabís se, les, se los denomina las diez emanaciones sagradas. Los senderos que se encuentran entre ellos son fases de la conciencia subjetiva, las sendas o gradas, del latín gradus, escalón, por las que pasa el alma en su realización del cosmos. Las sefirot son objetivas, los senderos son subjetivos. Los círculos que representan a la sefirot están arreglados en tres columnas verticales y que a la cabeza de la del centro, que es la más alta de las otras, formando el vértice superior del triángulo de la sefirot, está la sefirá Keter, la corona, que es la primera sefira. Entendéis ahora mejor por qué ese señor eh, en el vídeo... Habla de la corona, de ese lugar donde había el, el pájaro alado, justo en el centro, etcétera, etcétera. La corona. Una vez más, recordemos, ¿qué llevaba el sumo sacerdote? Precisamente, llevaba la corona, la diadema. ¿Y de oro? ¿Dónde? Lógicamente, en la cabeza. Una vez más, el paralelismo siempre es total, pero también una vez más... Siempre se desvía al lado que no corresponde. A la derecha veis el dibujo de cómo funciona un árbol sefirótico, su desglose. En esta numeración faltaría la Shejina, el pueblo de Yahvé Israel, que es la que une a Yahvé y al mundo de los humanos. En un principio la Shejina formaba parte de Yahvé, pero el pecado la alejó de este y ahora Yahvé aparece y desaparece como la luna. Quizá la Shejina sea la última séfira, el reino con el nombre cambiado. Y los diez puntos corresponden a diez palabras que traducidas son corona, sabiduría, entendimiento, compasión, valentía, esplendor, belleza, eternidad, majestuosidad, fundación, realeza. Bien, pues luego esto se va desglosando, yo no voy a entrar en estos detalles aunque puedan llegar a ser interesantes, pero desde luego ahora vamos a hacer un poco de, de descanso, vamos a cambiar nuestras conexiones aquí para poder seguir precisamente con el tema, mientras os estoy pasando las diez palabras para que entendáis mejor aún todo, todas las connotaciones que esto tiene. Mirad que también nos habla de las sefirot malignas. Se conocen como séfiros malignos o séfiras maléficas, a una serie de demonios menores que se agrupan al reverso del árbol de la vida, entre los que se encuentran, y por este orden, según la jerarquía infernal, con toda esta serie de nombres. Ya veis eh, qué cosas tan complejas. ¿eh? Bueno, hay árbol de la vida, hay árbol de la muerte. Y esto es la ilustración que ya incluso veis... Eh, en dibujitos cosas muy gráficas ¿no? que enseguida suelo verlo y aquí tenéis eh, puesto sobre un hombre con las dos columnas además estáis dandoos cuenta una vez más de la similitud cómo se mezclan tantos conceptos distintos del templo con el hombre y además eh, con el lugar claro de la sabiduría arriba de todo y todo el cuerpo humano y aquí además eh, el adam cadmón precisamente dentro de la estrella de seis puntas, que está dentro de un círculo. Que además, esto suena mucho, ¿verdad? El Vitruvio de Leonardo da Vinci. Todo está versado sobre lo mismo. Y mirad una vez más cómo nos marcan la connotación de la zona de clave de la cabeza. Pues bien, nosotros vamos a dejarlo aquí, ahora, y en un momento continuamos.